Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno No sé si lo veis a mi espalda Tenemos una preciosa cascada Vale Pero hemos venido por esto de aquí Vale A ver Eso de ahí Vale, vamos a intentar saltar desde ahí arriba pues Son unos cuantos metros Aunque no lo parezca hasta, hasta el agua Una cascada preciosa y la verdad es que me ha costado mucho Llegar hasta aquí porque no puedes subir con el coche ni con la moto, bueno, yo he venido en moto pero es imposible subir porque está muy empinado y la carretera está bastante mal entonces, tienes que primero ir andando y luego tienes que subir río arriba, entre las rocas y tal, es un buen tramo lo que sí, bueno, me he traído la mochila ahí la veis porque claro, he venido en moto y la mochila no tenía ningún sitio donde dejarla así que... llevo toda la carga Así que, bueno, he subido como he podido por todos estos lados, porque hay algún sitio donde es imposible subir, porque las cascadas son muy grandes. Imagínate cómo subes eso. Son varios metros de altura. Pues tienes que rodearlo por las paredes. Y el caso es que, bueno, no teniendo ningún equipo de escalada, pues se hace un poco complicado, sobre todo con una mochila atrás a la espalda. Pero bueno, ya estamos aquí. El objetivo es saltar. Lo que sí, bueno, no sé si lo veis arriba. Vale, ahora mismo está nublado. Eh, y bueno, eso es una putada porque bueno, el agua está congelada como está corriendo constantemente, el agua no se calienta, está muy fría así que bueno, intentaremos mentalizarlos y saltar pero ya con la adrenalina del salto y con lo fría que está se te suben los huevines aquí a, a la garganta pero bueno, está muy chulo el salto, está chulísimo el salto eh, quería hacer uno de estos saltos, ¿vale? el caso es que la tarjeta pues, se ha llenado tantos vídeos pues al final se ha llenado y la otra tarjeta que tenía de respaldo pues se le ha roto la pestañita una pestañita que sirve para bloquear la, la tarjeta y además eh, no la leía <risa> la cámara no leía la maldita tarjeta o bueno tenía aquí otra tarjeta que, que es como una especie de adaptador y luego una mini o micro sd no sé cómo se llaman. y bueno con eso creo que voy a tirar y bueno voy a hacer el salto que es mediano digamos no es tan alto ¡Ah, sí señor! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya de fría que está! Ay, casi que me duele! de fría que está! Uh. Uh. Bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, la cascada es que es alucinante, es preciosa, la verdad, esta poza es increíble, esta poza es impresionante. Eh, aquí suelen hacer barranquismo, lo que pasa es que, bueno, hoy no he visto a nadie haciendo barranquismo y es raro porque también los anclajes que están aquí, los anclajes de aquí, es como si lo hubieran golpeado con un martillo... Y para que no los usaran Así que no sé si todavía se sigue haciendo Barranquismo aquí O si lo han clausurado Yo el año pasado sí que estuve haciéndolo Así que eh, no lo entiendo La verdad es que el sitio está durísimo es muy bonito Lo que pasa es que cuesta bastante Llegar hasta aquí Es bastante difícil Pero bueno, ya estamos aquí Y ahora a disfrutar del sitio Venga, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego